Bueno, ahora sí, entonces, nos metemos de lleno ¿eh? en el misterio que hay en torno al testamento que no aparece de María Kodama. Eh, no nos olvidemos que se habla de una fortuna incalculable, ¿eh? porque, bueno, está el, todo el patrimonio de Jorge Luis Borges y todo lo que representa. Eh, Marcela Lambertini, una gran amiga de María Kodama, eh, más de una década, ya hace un montón de tiempo, Marcela. Eh, ¿Y ustedes son amigas? ¿Se, se conocieron de qué manera? Eh, ¿cómo, ¿Cómo arrancó esta relación entre ustedes? Eh, tuvimos en común un curador de arte que ya no está, sí, un psicoanalista. Ah, varias cosas eh, importantes un las unían. Y eh, empezamos a tratarnos, después había otra persona que eh, no nombraron, pero era el que tenía el café literario, Bocha, Ajá. un gran amigo de ella que tuvimos... La tristeza de no poder verla en enero y febrero, sí. cuando ella estaba en ese aparto hotel en la calle de Vicente López, que sí. no nos dejaron ir a verla, sí. eh, que era para ]islada? nosotros muy importante. Estaba aislada, no, no, tenía como un cerco que no permitía que se acerquen sus afectos. Es lo que ustedes llaman el famoso entorno. Claro, el, el entorno. Ahora, Steven, Marcela. Hay un entorno. ¿Quién se beneficia mm. si no aparece este testamento de María Codavo? El Estado. ¿A quién le, le correspondería o sea, al los, gobierno nacional? Como sabe el doctor, los sobrinos no son herederos forzosos. Acá aparecieron sobrinos que nos llaman la atención a los que conocíamos a María y los que hablábamos de ella desde ropa hasta... Sí. ¿Alguna vez, Marcela, María Kodama te habló de que no, ella dejaba todo nunca, ordenado? que había... su hermano, sí de un sobrino que murió. Nunca de estos sobrinos, pero pueden existir. Bueno, pero de todas maneras, vocación de... hereditaria tienen... Bueno, pero por no eso. son herederos forzosos. A ver, eh, no, no, no son forzosos, son vocación hereditaria. Perdón, a Débora, sí, si contextualiza. Perdona, Para entender un poco de qué Dale, se trata, por porque, favor. Fallece María Codama y se empieza a hablar de un testamento. No bien muere María Codama, eh, Fernando Soto, su abogado y. Buen amigo y compañero, supongo, de su vida, porque con, como contábamos ayer, eh, absolutamente todos los mediodías de su vida durante muchos años eh, fueron a comer a, a la olla. Yo lo conté en el día de ayer. Eh, Fernando Soto da una conferencia de prensa en la que habla inicialmente de un, la existencia de un testamento y al poco tiempito, no sé mucho que falleció María Codama habla de que no encuentran a ese testamento. Mm. Yo tuve la opción y la oportunidad de conocer gente allegada o que conocía, sobre todo en estas visitas, a la, en sus almuerzos eh, de la vida, cuando uno va permanentemente a un lugar y se hace amigos y cuenta cosas, seguramente tiene más información que, que muchos... Eh, otras personas, eh, lo cierto es que lo que me cuenta esta persona que era no amigo, pero ha llegado a María Kodama, era que si bien María Kodama no tenía una relación porque no sabe bien si estaban peleados, distanciados, lo que fuera no es que no había herederos tenía cinco sobrinos de hecho, corregime Mar Marcela si me equivoco uno de ellos eh, Mar María Kodama colaboraba económicamente porque él tenía problemas de salud y era María la que lo ayudaba en su tratamiento Sí. O sea que ya partimos de la base que esa inexistencia de heredero, más allá de que este chico había fallecido, no es cierta porque sí tiene eh, sobrino. Y había una relación. Y había una relación. Si María Kodama lo ayudaba con temas de su salud, es que era una relación viva. Digamos. Había una relación. Sí, pero de los otros sobrinos no nunca hablaba. jamás habló. ¿Sí Por te ejemplo, hablaba de este que estaba en entre eso? Ah, mira vos. Un detalle que hay que contarlo. En el día de ayer, mientras nosotros estábamos al aire, nuestra producción, Andrés Cotini, estaba dialogando con Fernando Soto, que es el abogado eh, de María Kodama. Y hay un par de detalles que seguramente después Marcela nos puede ayudar a detallarlo, pero cuando hago mención a estos cinco herederos sí. que, que, que habían aparecido desmintiendo la posibilidad de no haber herederos, sí. cortó el teléfono. O se, cor uh -huh. se cortó la comunicación, y misteriosamente. Se cortó misteriosamente la comunicación. Y por la tarde, tarde-noche, en un Twitter... sí. Fernando Soto dijo que estaba muy emocionado y contento porque habían aparecido, y te digo los nombres, María del Socorro, Martín Nicolás, María Victoria, Matías y María Belén Kodama. Ah, ok. Hijo de Jorge. Supuestamente nosotros, yo te digo que no los conozco ni jamás sí. María los nombró. Una de ellas es abogada. Sí. Y un detalle, de perdóname mujeres. Marcela, pidieron que se dicte declaratoria de herederos. Claro, claro. Ah, okay. sumale un dato, a ver. primero el abogado rápidamente, luego el deceso de María, Demasiado sale a decir, rápido. Muy, rápido, muy rápido, sale a decir que estaba todo en orden, que estaba todo sí. en, el mismo en día papeles. Acá. ¿Te llamó la atención Marcela que saliera tan rápido? Y, sí, porque vos no podés pedir, siendo, decís que comés hace años un montón de tiempo con ella todos los días, sí. es oso apoderado, que además sí. perteneces al directorio de la Fundación Internacional Borges. Sí. Si vos googleás la foto ves con él. los nombres sí. de quien hoy ejerce la presidencia, por ejemplo, porque sí. tiene, tenés que, no la podés dejar vacante ante claro. la muerte de María. No. Y ves que también él es vocal, vos no podés decir herencia vacante Totalmente. y declarar tan rápido. Por lo menos vos, Roberto, como abogado, ¿qué haces? ¿Mandas oficios? Sí, sí ¿te acuerdas? Además, sabía, por lo que tenemos entendido el colega, que había, que no forzosos, había herederos que podían llegar a tener algún interés en el sucesor. Y que, Eso es y peor. Y, y, y además, peor. habla de un no testamento y el testamento existe. El testamento existe. Por supuesto, habiéndolo acompañado y habiendo hecho todas sus cuestiones legales, seguramente. Sí. El que sí, tiene acceso a tener un siempre testamento... Siempre le preguntábamos eso a María... ...siempre ah. le preguntábamos qué eso a María... Sí. ...¿quién va a ser como vos... Que, ...que además en 40 años... ...ha agrandado a Borges... ...porque claro. eso no pasó ni con Cortázar... ...ni con otro escritor argentino... Es el, sí. ...Borges es el escritor de habla hispana... ...más grande del mundo... Sí. Ella o se podía haber ido a vivir a Francia, Inglaterra, al país que se te ocurra. Y, y ella qué? vivía arriba de un avión, haciendo conferencias, sí. volviendo, hablando a las 3 de la mañana, durmiendo 4 horas, viviendo en un departamentito así chiquito. Realmente bueno, fue lógico. una apasionada de la, de una la apasionada obra de Borges. y una defensora, una sí. tigresa, si sí. vos de alguno de ustedes fue a la Fundación Internacional Borges, que es preciosa, Tremendo. la noche de los museos lo podés ver... Sí. Ella es una tigresa, como, como lo ha defendido eh, algunos exageradamente. Ahora, con lo, con lo que vos la conocés a María, eh, de... qué lindo que me digas que la conoces, porque para mí, justo sí. su voz, traje un, un, un, un este, CD donde está la voz de Borges, está la voz de María. Mira, y, bueno, y, eh, es así, pero digamos, con todo lo que vos la sí. conocías, ¿no te recontra llama la atención que ella no haya dejado todo? por escrito, Siempre, ordenado, era e, Esa era hija de una mamá alemana y un claro. papá japonés. Germana. No y... era, Germana oh. y japonés. No, imagínate. No, totalmente. Ah, total. no, eh, eh, era era una persona que dejaba todo, todo ordenado. Todo ordenado. tuve que hacer eh, eh, en Tigre cuando le hicimos el homenaje a los 25 años. Y tuve que poner exactamente en, en una lápida que hay que uno cuando va por camino de los remeros hacia Tigre está que lamentablemente ojalá que el que ahora lo pueda a recuperar para homenajear a, a María, ahora que ya no está. Exactamente, le decía, María, estas son, porque no tenía que tener la D, estaban todos los idiomas, en ocho idiomas, claro. las banderas. era Y siempre me decía, yo le decía, María, es cuando vos no estés, que vivas... Y me decía, yo voy a vivir 200 años, oh. Marcela, ya sé que vas a vivir 200 años. Sí. Ella me decía... Marcela, quédate tranquila. A mí sí. y a Bocha, el que Débora ayer hablaba de María, María Ká, acá. Sí. que es el que le hacía el catering porque María festejaba el cumpleaños. ¿Qué les decía? Le decía, quédate tranquila que va a estar dos universidades que yo ya tengo todo listo y claro. hay un testamento y está. Claro. Por eso nos pareció no. tan no. raro. Claro. María jamás mentía. Te quería, te quería preguntar algo, Marcela, porque cuando empezaste hablando y contaste que... Vos y Bocha no pudieron ir a... No. A verla. No. Eh, ¿Quién manejaba eso? Eh, una de las personas que está en la Fundación Internacional Borges, o dos, o dos. Pero, pero una es la... ¿Tenía suficiente, de... no, sé, ¿tenía pero, pero, suficiente pero, pero, llegada afectiva, de confianza, eh, como para que ese lugar fuera ocupada por esa persona? Eh, abrí su... ¿Por, qué, ¿Por qué no fueron ustedes? Y pues no nos dejó, no quiso. Decía que, decía que María no quería vernos. Sé. Pero pará, ahí ¿hay, hay que ahí, a hay, ver, a ver, a ver a Amanda, a ver. su fotógrafa, porque María tenía una fotógrafa, Amanda, que es una señora grande, que vive enfrente del Cari, ahí en Avenida Santa Fe, viste, y sí, Uruguay, y Uruguay. Y jamás tampoco la dejó ver. Ahora, Marcela, ver. yo, mira, en, en base a lo que dice él y a lo que venimos charlando, porque hoy el, el abogado habló eh, en otro programa y dijo... ...que no la veía a María últimamente... ...porque María no quería que lo vea mal... ...y que él no se, no, como que estaba muy alejado... ...y otra cosa que dijo... que me Por yo te preguntaba quién manejaba eso... ...si estaba relacionado con él... ...la cercanía hacia ella o no... O, o, ...o de otra manera... ...y aseguro que hace muchos años... ...que no iba a comer con ella... ...a la olla de Fénix, a Juncastle y Montevideo... ...no es un chivo al restaurante... ...lo digo porque digo, hay fotos... ...y está la mesa en la que comían... ...dice que ese lugar cerró hace muchos años... ...y que hace muchos años que no comía con María... ...me llama la atención porque el lugar está abierto... Y él tenía como un manejo muy importante. ¿Por qué mentiría y por qué se desligaría de algo cotidiano que no tiene ninguna influencia en nada? No sé, porque él es vocal de la Fundación Internacional Borges. Y el que hoy ejerce la presidencia estaba al lado de María y fue el que, cuando lo llamamos por teléfono, nos dijo no. María porque si no tiene de nada, nada de malo, lo, digo, Perdón, ¿tiene algo sigo turbio? esa línea. Un vocal creo que no tiene decisión ejecutiva. Pero te en estoy la hablando del, del vicepresidente. ¿Quién es? Ah, ah, vicepresidente. A mí me dijo que no. Y al que le dijo a Bocha que Bocha era el encargado, re amigo, de hacer todas las fiestas, porque María festejaba el 24 de agosto el día del cumpleaños de Borges. Claro. Era lo único que festejaba. mira Hasta en el planetario, cuando. cuando ¿Festejaba el, el cumpleaños de Borges y no festejaba el suyo, ¿sí? no, Claro. ¿En lo serio festejaba no festejaba Espectacular, el suyo? con la música full. Wow. En la fundación, un año cerramos el planetario. Bueno, cerramos no, porque fue Hernán Lombardi. y Fue espectacular una fiesta sí. que era el poema de la luna, que es la dedicatoria de Borges a ella. Lo que pasa es que muchos son viudas de Borges ¡Apa! en estos 40 años. Todos quisieron ser mujeres y hombres. Pero hay una sola. ¿Ah, sí? Ay, contanos, a ver, Marcela. Y si uno conoce más o menos... Eh, en la Feria del Libro, eh, cuando uno iba a la Feria del Libro eh, la han bajado en otros gobiernos para que ella fuera a Francia eh, a representar a la Argentina porque en todos los países esperaban sus conferencias, claro. además hay varios laberintos hay un laberinto en Mendoza espectacular, que es el sueño de Borges, amigos de Borges, que Borges lo soñó, y se hizo, que es divino. Ahí sí. hay otro laberinto en Italia, Allá. que también se inauguró en los 25 años, en el 2011, antes del de Tigre, que está en la Fundación Gioio, no, sé, no pronuncio tan bien el italiano, que está en Italia. Y Marcela, ¿quién era la persona que determinó los, los, el fin de sus días, digamos. ¿Quién era el que determinaba dónde estaba internada, si ella, el que hoy ejerce la presidencia de, ¿De la fundación, de la fundación. ¿Por qué digo? Bo hablábamos ayer, creo que fue Tartul, que contó que Borges no quería que lo llevaran a, a Ginebra, Ginebra. Pani, que sabía Pani que Licole. se iba a morir allá y no quería, quería quedarse acá. Él no quería que le pasara lo mismo que le pasaba a Evita o a muchos que estaban en la Recoleta porque Borges y los demás tenía, Borges tenía una bóveda en la Recoleta. Claro. Claro. Entonces le pidió a María eso. La gente no puede no entender, pero María cumplió y además Mira. la lápida tiene nombres, sí, eh, viste sí. que tiene nombres que no son los nombres de ellas y además sí. María nunca hubiera querido que sí. la enterraran en, ni en memorial, ni en jardín. No.